congreso mutacional. Ho'oponopono significa corregir un error o hacer que se haga lo correcto. Ha sido usado y se usa como un sistema para resolver problemas y resolver conflictos. Cuando hablamos de Ho'oponopono decimos que los problemas o errores son memorias que están dentro nuestro y que se repiten todo el tiempo para que nosotros los corrijamos. Mientras nosotros no comencemos este proceso de corregir el error, esta memoria, este error, va a seguir reproduciéndose. Un montón de profesionales a tu disposición. Congreso Mutacional. Sf.com Tenés que escribirte.